Dimensiones amorosas Relato breve Los dos ancianos se sentaban en un incómodo banco de madera, uno junto al otro tomados de la mano. La plaza se veía hermosa, teñida de marrones y rojos opacos por las otoñales hojas que caían de los árboles. El veterano marido introdujo su mano temblorosa en el bolsillo y extrajo una fotografía antigua. Esta es la única mujer en el mundo que si me encontrara hoy por allí, la voz del anciano también temblaba. Me iría con ella. Sorprendida y curiosa a la vez, la anciana se apuró a ver quién era la mujer de la que hablaba su marido. Se encontró con que era ella misma 40 años atrás y le respondió a quien escondía su rostro detrás de una pícara sonrisa no creo que si te la encontraras ella estaría muy dispuesta a irse contigo es cierto, como siempre tienes razón mejor dejamos a cada pareja amándose en el lugar que le corresponde Lento en sus limitados movimientos, el anciano besó con dulzura la pergaminada y suave mejilla de su mujer. Luego hizo lo mismo sobre la fotografía y la regresó a su bolsillo. Ambos, todavía tomados de la mano y en el mismo incómodo asiento, pudieron ver a su alrededor el verde clorofila de las hojas y el color de las flores de una primavera que aún no había llegado.